Los pedidos de Ricardo Montaner para sus shows en Argentina. Ícono de la música romántica brindará dos shows en el Luna Park, el 9 y 14 de febrero. Como todo estrella internacional, pasó una lista de lo que necesita para estar cómodo y relajado antes y después de los recitales. Los detalles, en la nota. Luego de tres años de espera, Ricardo Montaner vuelve al emblemático Luna Park para que sus fans argentinos disfruten de todos sus hits en el marco de su nuevo tour que vas a hacer. Como toda estrella internacional, el ícono de la música romántica tiene sus requerimientos para su desembarco en Argentina no se hicieron esperar. En la lista que pasó a su equipo de producción figuran. Menos 36 botellas de agua mineral en su camarín y otras 24 detrás del escenario. Susi y canapés para 24 personas. Barras de chocolate negro y chocolate blanco. Menos 15 botellas de gaseosas light. Menos 20 toallas blancas en su camarín y 20 toallas negras detrás del escenario. Todo un vivo. Secretos de Camarín, los pedidos de Ricardo Montaner para sus shows en la Argentina. El cantante ya pasó una lista con las cosas que necesita tener sí o sí. ¿Cuál fue el dato que les llamó la atención a todos?. Ricardo Montaner vivió un 2018 muy gratificante en la Argentina. Brilló como jurado de la voz y hasta le enseñó a cantar cachita, uno de sus máximos hits, a Marley. El nuevo año le trajo muchas ganas de volver a cantar en Buenos Aires y ya calienta motores para sus conciertos en el Luna. A mediados de enero, el artista confirmó un concierto para el 9 de febrero. Sin embargo, el furor de sus fanáticos lo hizo agregar otra función para el 14, el Día de los Enamorados. «Estaba guardando esta sorpresa desde Navidad. Volver a mi casa, en Luna Park, es saber que nuevamente voy a abrazar a mi gente con mi música», comentó en sus redes sociales. A horas del tan esperado reencuentro con aquellos que lo apoyaron desde sus inicios, se conoció que pidió para tener en su camarín. Quiere sushi y canapés, barras de chocolate negro y blanco, 15 botellas de gaseosas light y 36 botellas de agua mineral. Como si fuera poco, para estar más hidratado, solicitó otras 24 botellas de agua detrás del escenario. la lista terminó con 20 toallas blancas y 20 negras estas últimas para cuando termina de entonar aquellos temas que lo consagraron qué pidió ricardo montaner para tener en su camarín durante sus shows en argentina? El cantante se presentará en el Luna Park el 9 y el 14 de febrero y desde el Caribe le hizo los pedidos a la producción. Ricardo Montaner se prepara para sus dos shows en el Luna Park el 9 y el 14 de febrero, y desde sus vacaciones en el Caribe le pidió a la producción que quiere tener en su camarín. ¿Hay en su lista gustos raros o pedidos excéntricos? Nada de eso. Además, quiere sushi y canapés para su equipo, de un total de 24 personas, y algo dulce, Montaner pidió barras de chocolate negro y chocolate blanco. Para tomar, agregó tan solo 15 botellas de gaseosas light, y para el aseo personal y de los músicos, 20 toallas blancas en su camarín y 20 toallas negras detrás del escenario. Los shows forman parte de la gira que vas a hacer e incluirán la cortina musical de la novela de Calu Rivero, Campanas en la noche. Los particulares pedidos de Ricardo Montaner para sus shows en el Luna Park. Ricardo Montaner tiene casi todo listo para sus presentaciones en el Estadio Luna Park, los próximos 9 y 14 de febrero. De esta forma, el popular cantante argentino nacionalizado venezolano regresará al Estadio Porteño luego de tres años. Luego de un 2018 como jurado del programa La Voz Argentina, Montaner llegará a Luna para revivir todos sus grandes hits en el marco de su nuevo tour que vas a hacer. La gira toma el mismo nombre que su último corte, que actualmente se puede escuchar como cortina de la novela de Telefe Campanas en la noche. Además, el clip de que vas a hacer? está protagonizado por el propio cantante junto al Ali Espósito y el colombiano J Balvin. En la previa de sus presentaciones, Montaner le envió su lista de exigencias a los organizadores. Como toda estrella internacional, sus pedidos resultan algo particulares. Entre otras cosas, el intérprete de Cachita solicitó 36 botellas de agua mineral en su camarín y otras 24 detrás del escenario, junto a sushi y canapés para 24 personas. Además, pidió barras de chocolate negro y chocolate blanco, 15 botellas de gaseosas light. 20 toallas blancas en su camarín y 20 toallas negras detrás del escenario. Aún quedan localidades para ver a Ricardo Montaner en el Luna Park, 9 y 14 de febrero, a las 21. Los tickets se pueden conseguir en la boletería del estadio, Avenida Corrientes y Bouchard, o a través de Ticketportal.com. Desde 1.100 dólares a 3.600 dólares.